Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es bajar el código fuente del curso de ingreso para poder editarlo. Para eso vamos a entrar a github.com en mi repositorio, que es barra Octavio Villegas. No es necesario estar registrados en GitHub. Simplemente tienen que poner arriba github.com barra Octavio Villegas en los repositorios. Va a aparecer el repositorio que dice curso ingreso JS. Damos clic sobre este repositorio. Este repositorio tiene un botón que dice clonar. Hacemos clic y nos aparece la opción de descargar el zip. Descargamos el zip. Una vez que tenemos descargado el zip, vemos en la carpeta donde se descargó, que es en la carpeta de descargas, a este archivo, le hacemos botón derecho, no le damos doble clic, sino que le damos botón derecho y ahí nos aparece la opción de extraer aquí. Una vez que tenemos la carpeta extraída, borramos el zip, con la carpeta la cortamos y la pegamos en el escritorio. Bueno, ya tenemos nuestro código fuente, vamos a ver si se ve la página. Entramos en la carpeta, en la carpeta tienen el archivo index.html, botón derecho, abrir con Google Chrome. Esto nos va a mostrar el curso de ingreso y todos los botones son de acceso para distintos ejercicios. Los primeros que vamos a ver son lo de entrada y salida de datos y el ejercicio 1. El ejercicio 1, al apretar el botón mostrar, nos muestra esta página, dice OK. Bueno, ya tenemos nuestro código fuente descargado. Ahora lo que tenemos que hacer es descargar el editor. La página de GitHub la cerramos y vamos a abrir otra solapa que nos va a permitir descargar el editor. El primer editor que vamos a descargar es el Sublime Text, el Sublime Text en el Google Chrome. Y eso les aparece el link para descargar. Pueden descargar para distintos sistemas operativos o la versión portable. Yo voy a descargar la que corresponde a mi sistema operativo, que es el Windows 64 bits. Una vez que descargué, le doy clic al botón. Esto me permite instalar la aplicación. Siguiente, instalar. Una vez que la instala, voy a buscar el acceso. Voy a la S de Sublime. Agarro el acceso directo y lo pego en el escritorio para tener un acceso más rápido. Esto me va a abrir el Sublime Text. Una vez que tengo abierto el Sublime Text, tomo la carpeta que tenía en el escritorio con el curso de ingreso y la lanzo sobre el Sublime Text. Esto me va a permitir ver todo el árbol de carpetas. Y si quiero editar el primer ejercicio, voy a tener que ir al archivo .js, que son los archivos que tienen el código en JavaScript. Como ven, acá aparece el OK. Este OK lo voy a cambiar por bienvenidos. Acá arriba me marca que hubo un cambio. Cuando está el círculo me marca que hay un cambio. Para guardar ese cambio, voy a tener que guardar el archivo con Control S o con archivos guardar. Me cambió el círculo por una X. Eso quiere decir que se ha actualizado. Entonces, yo ahora apreto, me sigue diciendo OK, porque tengo la versión anterior. Para recargar la nueva versión, lo que tengo que hacer es recargar la página. Ahora apreto Mostrar y me va a decir Bienvenidos. ¿No? Voy a repetir la acción. Voy a cambiar el código. Como ven, tiene una X. Voy a poner el Hola Mundo. Para guardar nuevamente, Archivo, Guardar. Me cambia el círculo por la X. Esto, si aprieto mostrar, me va a mostrar la versión anterior porque todavía no cargué la página web. Recargo la página web, aprieto mostrar y me dice hola mundo. Ya tenemos nuestro código fuente y el editor que nos permite editar ese código. Otro editor es el Visual Code. Visual Code. Vamos al download, Visual Code. Acá me permite descargar para los distintos sistemas operativos. Yo voy a bajar el de System Installer de 64 bits. Esto me va a descargar el instalador. Como ven, es más pesado que el Sublime Text. El Sublime Text eh, consume menos recursos. Y puedo tener una versión portable. Una vez que termina de descargar el Visual Code, los pasos son similares. Tengo que esperar que termine de descargar. Y una vez que termina de descargar, le doy clic al botón de instalar. Acá le pongo aceptar. Siguiente. Me permite editar algunas opciones. Yo le voy a dar siguiente. Install. Se va a instalar el visual code y voy a tener el otro editor de texto que me va a permitir editar el código fuente. Cualquiera de los dos editores es exactamente igual. Una vez que me termina de instalar el visual code, lo que voy a hacer es abrir el visual code, como ven ya me agregó ahí. Si no, la otra forma es venir acá en la de corta visual code, abrimos y también nos abre el mismo editor. Así que podemos abrir este. Una vez que lo tenemos abierto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Sublime Text. Tomamos la carpeta y la lanzamos sobre el Visual Code. El Visual Code va a tener el mismo árbol de directorios y los mismos archivos y va a tener la versión que dice hola mundo. Si yo quiero cambiar esto, y pongo curso de ingreso UTN-FRA. Tengo el círculo, me marca que no está guardado. Voy a Archivo, Save, Control-S, como ven son los mismos controles. Y esto me queda siempre programando dentro de las llaves. Y entre lo que está en comilla, ya modifiqué el código. Voy a ver la página. Si sigo apretándome a decir Hola Mundo, hasta que no recargue la página... Y ahí me aparece el nuevo texto que había cambiado en el Visual Code. Cualquiera de los dos editores es exactamente lo mismo. Voy a tener que editar el JS. Hasta ahí estamos con los dos editores y el código fuente en mi máquina. Ahora, si yo quiero trabajar con una cuenta de GitHub, lo que voy a hacer es sacar una cuenta de GitHub. Así que voy a entrar acá, me dice, cuál va a ser mi nombre de usuario. El password, le pongo un password súper secreto. Y ya me registro. Una vez que me creó la cuenta, me dice que tengo que verificar a través de un captcha. Le doy OK y ya tengo mi repositorio creado. Tendría que cambiarle la foto. Voy a ir a mis repositorios y no tengo ninguno. ¿Cómo hago para acceder al otro repositorio? Estando logueado, puedo hacer la misma operación que hice antes con Octavio Villegas, ¿no? que es el repositorio en donde está el curso de ingreso. Entro en el curso de ingreso y ahora... En vez de darle clonar, ¿sí? le voy a dar fork. Voy a entrar nuevamente en otra solapa a mis repositorios. ¿no? Y no tengo nada. Así que acá en Octavio Villegas, curso de ingreso, le voy a dar clic al botón fork. Me dice que tengo que verificar mi mail. Así que voy a ir a mi cuenta de email y voy a verificar el email. Y esto automáticamente me redirige nuevamente. Voy a volver a poner Octavio Villegas, que es donde tengo el curso de ingreso. Entro en curso de ingreso y nuevamente le voy a dar al botón Fork. Ahora en mi nueva cuenta que acabo de crear, a ustedes le tendría que aparecer curso de ingreso, que está forqueado desde el repositorio, pero en realidad cuando ingreso ahora me pertenece a Octavio UTN Fra curso de ingreso. Ahora logré tener el curso de ingreso. ¿Cómo trabajo con este curso de ingreso? Ahora que estoy en mi repositorio y saqué una cuenta propia, puedo utilizar el botón clonar. Para eso voy a poder copiar este link. Voy a Git. Esta es una aplicación que me permite traer ese código. Me dice que descargue la versión 2.27 Una vez que me termina de descargar la versión, la instalo. Una vez que termino de instalar, le voy a dar siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, acá me dice que se instaló correctamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a clonar repositorio y vamos a subir los primeros cambios. En vez de tenerlo en un zip, lo vamos a guardar en el repositorio. Para eso vamos a crear una carpeta que se llama Repositorios Clonados. Vamos a entrar apretando el botón Shift y el botón derecho me va a aparecer la opción de abrir el PowerShell. Una vez que estoy acá, voy a clonarlo. Para eso necesito la dirección de donde lo voy a clonar. Así que voy a entrar en GitHub, en mi cuenta. En este caso yo tengo la cuenta original en donde está mi repositorio. Vamos a ver los cambios. Voy a entrar al curso de ingreso. Acá, en vez de descargar el zip, voy a copiar esta dirección que está acá. Una vez que tengo la dirección, voy a ir al PowerShell y dentro de la carpeta repositorios clonados voy a poner git. Clon, espacio, y voy a pegar la dirección que acabo de obtener de GitHub, que es github.com barra Octavio Villegas. Acá tendría que aparecer su usuario, no Octavio Villegas. Curso de ingreso JS git que ese es el repositorio. Una vez que terminamos de clonar, lo que va a hacer es va a aparecer una carpeta que dice curso de ingreso JS. Esta carpeta es la que vamos a trabajar. No, no vamos a trabajar más con esta que descargamos que dice JS Master. Esta es la descargada. Voy a trabajar con la original. Lo voy a abrir en su latex. Vamos a hacer algún cambio. En el primer ejercicio entra y salida decía hola. Voy a ponerle hola mundo. Lo guardo. Una vez que tengo el cambio guardado, voy a verificar si en mi repositorio lo detectó Para eso... Voy a poner git, perdón, ¿eh? acá tengo que entrar al repositorio, pues tengo un repositorio clonado. Si yo listo los repositorios, me dice que hay uno que se llama curso de ingreso. Entro a ese de su directorio con cd, shift c, tap y se completa curso de ingreso. Entro, cd es cambiar directorio, eso me permite entrar en el directorio que está clonado. Y acá voy a poner el comando git estatus para verificar si realice un cambio. Me dice que sí, que realice un cambio. Me da algunas opciones para poder ejecutar comandos. Yo voy a usar la opción de git add espacio punto. Esto me permite agregar cualquier cambio que se haya realizado. El siguiente comando me va a permitir tomar una instantánea, hacer un commit. De esos cambios para que queden guardados y el commit tiene que tener un mensaje que le voy a agregar con menos M o guión M y, entre comillas, el mensaje. Nuevo cambio test. Le podemos poner el nombre que queramos, pero tiene que estar encerrado entre comillas dobles. Sí, commit en vez de commit. Me indica que me equivoqué, así que le doy commit. Dice que fue agregado los cambios perfectamente, todavía no subieron a la web, así que para subirlos tengo que ejecutar el comando git push. El comando git push va a subir los cambios que realicé a mi repositorio y me va a permitir, una vez que terminó de hacer el git push, entrar a mi repositorio. Y en mi repositorio, una vez que actualizo, voy a ver que en entrada y salida me hice nuevo cambios test, entro. Y en el archivo JS1 ya tengo el nuevo cambio que dice hola mundo. Por lo cual ustedes pueden tener los cambios guardados directamente en su repositorio. Voy a hacer nuevamente un cambio para que, que estos cambios queden como el original. Acá voy a volver a poner OK. Lo voy a guardar. Una vez que lo guardé, el sublime time me indica que acá hay un archivo que no está actualizado en Git. Estos puntos me indican eso. Voy a volver al PowerShell y voy a repetir los comandos. Con Git status me dice que hubo un cambio. Antes del git commit voy a ejecutar el git add. Repito el git status para ver si cambió algo. Sí, cambió de rojo a verde. Eso quiere decir que ya está agregado ese cambio. Voy a poner el git commit menos m a estado normal. Una vez que ejecuté el git commit, nuevamente voy a ejecutar el Git push. Y Git push, una vez que se terminó de ejecutar, me va a subir los cambios. Vamos a ver qué pasó acá en mi repositorio. Hasta acá tenía hola mundo. Si yo recargo ahora mi repositorio de Git, va a decir ok nuevamente. Y así logré subir los cambios y tenerlos en mi repositorio el cual acaba de tener que aparecer su nombre y las actualizaciones van a estar en su repositorio y van a poder acceder desde cualquier computadora, desde cualquier lugar.